Muy buenos días. Y fue el tipo humano. creo más bien entiende. Dios era un Dios. Como... Antes de crear Adán y Eva, nuestro Dios conoció que iba a comer del árbol de la ciencia, de bien y el, tiempo, el, mar, el Por eso, Dios en otro Hijo Jesucristo, Espíritu Por eso ahora nuestro, digamos, Dios existe como Dios, tiene tres personas. Amén. Dios Padre. siervos padre ayuda a ser uno padre ayuda Amén. a extender tu reino ayuda a difundir el evangelio del señor conforme a tu voluntad Amén. padre muchas gracias hoy hemos cumplido y el amor de dios quien está siempre con nosotros la inspiración influencia la comunión con todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén. Muy especial, muchas gracias. También hasta hoy está revelando continuamente sobre la palabra de Dios y el mundo espiritual que no se ve, pero como si fuera con fe para fe. Con esa fe, con fe para fe. Pero hoy en día, algunos cristianos, cuando se eh, convierte en el Señor. No quiero hacer más, solo quiero ser valentero de más. Puede hacer sus obras en Cristo hace 20 años, que ha hecho? Paso aquí, un está teniendo dolor, hace ensayo. ¿Entiendes? De repente no puede matar bien, como dice? ¡Ay, qué feo! ¿Cómo puedo tocar así? Pero ensayo, ¿sí? Por eso puede ser quitado. Amén. Bueno, Igual, ¿cuánto más en Cristo para vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿No tiene alguna dificultad? ¿Tiene dificultad? En el mismo tiempo? tienda. Amén. Por eso, eh, los cielos sufren violencia. Y toda la debilidad fuera. Bueno, toda la me da fuera que va por el fuego del Espíritu Santo que haga salirá en todo tipo de pone cáncer, cáncer respípico, cáncer hermano Román Díaz. Eh, me dolía la pierna. Me Hace 30 días. Y ahora cuando el pastor que pusiera me, me, interesa, no, la mano sobre la parte todos los días, me mis manos me pongo mano la rodilla y ahora en Santo Cruz, que dolor se encuentra, se encuentra, no sé, ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Mueva lo que no podía hacer! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Le damos un aplauso! Amén. Y ella tenía problemas en la vista, le ardían los ojos. Y los no veía, hor Yo sí, veía hormiguitas, veía, veía como hormiguitas que se movían, pero no podía ver la letra. Ah. Y ahora puedo leerlo bien. Hay de ti que saqueas y que nunca fuiste saqueado. Que haces de altar. Dice que dice bien que nadie contra ti. Cuando acabes de saquear, serás saqueado. Y cuando acabes de hacer de altar, se hará contra ti. Amén. aleluya. Su nombre es Lucy Meir Liberi, es de Brasil y dice que después de la oración el domingo en el aniversario de los dos años de la iglesia Manmin, ella estaba sintiendo mucha presión, mucho peso en su cabeza, escuchaba voces y dice que está mejor que ya no está escuchando más voces y además quiere decir que todas las señales que ustedes ven eh, son reales. Todas las señales que ustedes ven en el cielo son reales. Gracias al, al, al pastor David Yang y al reverendo Jaro ella está mucho mejor, gracias a Dios. Amén. É un um trabajo muy bonito, gente. Tem que ter fé y acreditar, ¿no? Que Dios nos da sinais do céu Consagra hombres para llevar dar bendición a ustedes. Dice que es un trabajo muy lindo y que deben creer que Dios consagra hombres para llevar la bendición hasta ustedes. Hola, soy Iris Regina, de la iglesia Mamín. A nuestro pastor principal, Reverendo Jaroquí, nos mandamos nuestro corazón, lo amamos mucho. Es sanado, tenía un problema en el brazo. Yo siempre oraba y no podía levantar mi brazo y tenía que hacer así, reteniendo el otro brazo para orar. Y con la oración de sanidad del pastor reverendo Jaraudí, he sanado mi brazo y hoy puedo orar, puedo orar con los brazos levantados el tiempo que sea necesario. Eh, he sanado y estoy muy contenta eh, y a través del encuentro que tuve, con el Pastor David Chang acá en Buenos Aires estoy muy satisfecha porque tenía una inflamación también en mi panza tenía la panza que parecía un globo y todos me decían que parecía que estaba embarazada nueve meses. y el segundo aniversario de la Iglesia Mamín acá en Buenos Aires me tocó con el pañuelo mi panza desinflamó al mismo día cuando llego a casa me quedé que abierta, eh, impactada, Él nos ha sanado, no solo a mí, yo digo nosotros, porque hay muchos que fueron sanados en este día a través de su oración, Y tiene mucha unción y es muy buena, y la protección de nuestro pastor principal, reverendo Harogri, y sigan a David Chang, nuestro pastor, porque es muy bueno, excelente. Ustedes no se van a arrepentir, ustedes van a dar... Glorias a Dios por haber conocido las oraciones de nuestro pastor. Amén y gracias a